A mí no me está abriendo los ojos, yo ver si le pago la plata o no. ¿Y sabe qué? Ahora sea acá. Ay, gracias, gringo. Usted está lindo. <risa> Tranquilo, que nosotras su plata se la vamos a pagar. Asqueroso. Vea allá. hoy por la noche voy a dos nenas hermosas, o yo. Porque aquí en Colombia eso es lo que hay. Oh man, thank you. Ringo a mugarte o qué? No, saber jugar Cazar, es que aquí te enseñamos papi Si os perdes, paga las frías Frías, no, leche Oh, oh, chel no. Chela, chela, chela oh, Chela, perfecto, perfecto perfect. Muchachos ¿Qué oh. se puede marrano? y se puede mala lengua? ¿Mira o no, qué? Gente. Yo gringo, hermano, te estaba buscando Me caíste oh. como anillo al dedo Parcero, yo sé que usted puede decir ¿sí? Préceme 300 mil Que tengo una necesidad urgente en la casa No, tener dinero ah, Uy, pues, gringo como 100 dólares, yo. venga, parcero, no se meta que con usted no estoy hablando gringo, hágale, préstemelo, ¿sí? pero me los pagas ah, claro, hermano, se sabe cómo es ok, ok hágale ay, hermano, muchas gracias, yo. me salvaste la vida, gringo ok, ok vamos hablando, muchachos la buena vale, ¿todo bien? ¿Todo bien? Muy gringo regaló la plata ¿o yo no no no es un pequeño préstamo no gringo para todos los latinos se regala la plata hermano como así no no no amiga mira viene el gringo es el que nos va a prestar la plata Hello baby hola gringo venga mi amor siéntese acá con nosotras gringuito mi amor ¿Será que usted nos puede hacer un favor? Yo sé que usted puede. ¿Y cómo para qué? Soy bueno. Ay, gringo, ¿usted para todo? Es que vamos de paseo y necesitamos 100 mil. ¿Será que usted nos los puede prestar? Ay, ¿para cuándo me pagan? Ay, gringo, no sea así. Nosotras le pagamos. Sí, hágale, mi amor. Bueno, ok, está bien. Aquí está. Ay, gracias, gringo. usted gringo, usted también. Vea, gringo, yo a usted le voy a dar un consejo. Este mundo está lleno de viores hermano. Y entre más buena gente sea usted, más le quieren ver la luz. Apréndase eso. ¿Sí o qué? Okay? Sí, pa. Ve, mira, ahí está el gringo. Ay, vamos sí. a pedirle plata y sí, vamos, vamos. <ríe> hola, ya. Hola, hello. hola. Veníamos a pedirle un favor. ¿Qué nos pasó? ¿Qué les puedo ayudar? Es que se nos murió un familiar y necesitamos darle Cristiana a Sepultura. Oh y my no tenemos God. Ningún... ¿Qué? ¿Cuánto lo siento? ¿Cuánto necesitan? 20 mil apenas. Oh, claro. Muchas gracias. Gracias ya. Oh my God. Cuánto lo siento. Aparte de no ser querido, es muy difícil. Gringo, en realidad usted no aprende, hermano. Usted come más cuento que carne. ¿Sabe qué acabo de hacer? Regalar la plata. Vea, eso es en Norteamérica. Aquí hay más vivos que bobos. Apréndase eso. No, no, no, no, no. ¡Hey! ¡Buenos días, family! ¿Cómo amanecieron? Ay, ¡Oh! Hermano. ¡Lucho! ¡Buenos días! ¿Qué dice Jack? ¡Bien! ¿Cómo está la family? ¡Bien! ¡Gracias a Dios, hermano! Te he estado buscando. Necesito mi dinero. ¿Qué pasó con mi dinero? No, Jack... He tenido muchos problemas en la casa, hermano, pero ¿sabe qué? Deme un mes que yo le pago su plata. ¿Pero cómo que en un mes, Lucho? Ay, hermano, relájese que yo le Necesito pago su plata. Necesito mi dinero. Ay, hermano, ¿sí ve? Por eso es que no me gusta pedir plata prestada a toda hora que le estoy cobrando uno así. ¡Eh! Qué pereza, hermano. ¡Eh! ¿Qué? Voy a confiar en ti. No, hágale, hágale, que yo le pago plata. Ahora, acá, ahora, acá. Uy, no. Ah, viene ese gringo. Hola. Hola Las estaba buscando ¿Qué pasó con el dinero que les presté? Ay no gringo, ¿está en serio? ¿Usted con toda esa plata que tiene viene a cobrarnos? Uy no, qué porquería de hombre Vámonos amiga Tranquilo Que nosotras su plata se la vamos a pagar Pero a nosotras no nos vuelva a hablar Asqueroso Yo gringo, hágale pues Quiero quitar la plata. Oh, pero voy yo de primero. ¡Yes! Hoy sí es mi día de suerte. Ahora sí, vamos a jugar. Esta vida te da sorpresas. Oh. Gané, eso vale por seis. Pagar. ¿Vamos a jugar? No, gringo, tengo cosas que hacer. Estamos hablando. Ah, ok. Mi amigo, ¿vamos a jugar? No. Vamos a la ah, más tarde. Okay. Hey, Luis? ¿Cómo vamos? ¿Bien lo que dice don Javier? Bien. ¿Para qué le mandamos la plata a la quincena? Ah, hermano. Muchas gracias, don Javier. Todo bien. Sí. Oh, ¿cómo están? Oh, Lucho. Ay, mi amigo, ¿cómo estás? Otra vez vengo por mi dinero. Yo sé, viejo, yo sé que yo le doy su plata, yo no me la voy a robar, yo se la voy a pagar. Eh, era también. Pero cuando, Lucho, necesito mi dinero hoy. ¿Sabes qué, viejo? A mí no me está abriendo los ojos. Yo veré si le pago esa plata o no. ¿Y sabes qué? Ahora sea acá. Ya, tranquilo. tranquilo. ya a mí no me está acostando más por esa plata, le digo una vez o yo. Así, viejo gringo. No era mentira lo que nosotros le decíamos, mano prestar plata no es negocio porque el día que usted les va a cobrar ese día el malo va a ser usted y ahí usted pierde un amigo y pierde su plata también que le sirva de experiencia a mano en estos tiempos no se puede ayudar demasiado a una persona al deshonesto jamás le importará el sacrificio que haces para ganar tu dinero perder a un amigo Siempre será muy fácil. Préstale dinero y este se convertirá en tu peor enemigo con tal de no pagarte. Soy DJ Broly y si este video te gustó, compártelo y no olvides comentar.